Bienvenidos, primer paso, tienes que reconocerte ¿Sabías que nosotros, la principal persona a la cual no perdonamos ni reconocemos es a nosotros mismos? Entonces, el primer paso para poder lograr tus metas y objetivos y cristalizar tus sueños es reconócete. ¿Realmente reconoces todos tus logros? ¿Qué vas a hacer? Si estás en la comodidad de tu casa o en tu computadora, vas a agarrar un papel o agarra un Word y vas a escribir cinco cosas que hayas logrado. Cinco metas. Por ejemplo, tus hijos, haberles dado educación, habilidades que hayas adquirido en el trabajo, algún servicio comunitario que hayas hecho. ¿Sabes qué? Te ayudé a pintar un orfanatorio. Cualquier cosa que tú hayas logrado. El haberte graduado de, de la universidad, el haberte graduado de la preparatoria, el haber estudiado una carrera de ingeniería, sabes que yo corrí un maratón, agarra y tómate por favor el tiempo en reconocerte, cuáles son cinco puntos que a ti te hacen sentir muy orgulloso, no tienen que ser para nadie más, no tiene que verlos absolutamente nadie, son cosas sencillas que a ti en cuanto las observes, las escuches y las veas, digas esto y por esto me reconozco, Segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Las metas tienen que llevar una cierta estructura. Y esa cierta estructura es el acróstico SMART. ¿Qué significa SMART? Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, orientadas a resultados y con tiempo. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, el cerebro lo que va a hacer es que no las va a tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú pones en alguna de tus metas bajar de peso? Puede ser un gramo, pueden ser 50 gramos. Y si realmente no es lo que estás buscando, pues tu cerebro lo va a desechar inmediatamente. Tienes que ponerle tiempo. ¿Qué pasa si a tu meta no les pones tiempo? ¿Qué pasa si dices, mi objetivo es bajar de peso? ¿Tiempo? Pues tu cerebro automáticamente lo va a desechar porque no le estás poniendo un deadline. No le estás poniendo un punto en el cual, y una fecha y una hora en el cual lo vas a lograr. Entonces, debe de llevar una metodología tipo SMART. ¿Cómo cambiarías el bajar de peso a una metodología tipo SMART? Sería... Mi objetivo es pesar 75 kilogramos para diciembre del 2011 Se fijan, es específico, es medible, es alcanzable, es orientado a resultados y con tiempo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que sabemos que las metas se tienen que escribir con una metodología SMART Es, vas a escribir 50 puntos de qué es lo que quieres lograr en los próximos 10 años Acuérdate, ya anotaste en el primer paso... Tu reconocimiento, por qué te reconoces, cuáles son los cinco puntos que te hacen vibrar nada más de recordarte Segundo paso, vas a escribir qué es lo que quieres lograr en los próximos 10 años Tienes que anotar 50 puntos, vas a agarrar tu libreta y vas a anotar cuáles son los 50 puntos que quieres No que piensas que puedes, hay una gran diferencia entre lo que piensas que puedes y lo que quieres Hay una enorme diferencia, ¿qué piensas que puedes? Un bocho Lógicamente vas a querer un Mercedes, ¡es lo que quieres! De aquí a 10 años, ¿qué quieres? ¿Qué países quieres visitar? ¿Qué habilidades quieres adquirir? Agarra tu pluma, empieza a notar. ¿Qué países? ¿Qué habilidades quieres adquirir? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué lenguajes quieres hablar? ¿En qué casa quieres vivir y en dónde? ¿Sabes que yo quiero cinco casas? Ah, acuérdate, tiene que llevar la metodología SMART. Específico, medible, alcanzable, orientados a resultados y con tiempo. ¿Qué cosas quieres poseer? ¿Cuánto quieres ganar por mes? ¿Quién es la mujer de tus sueños? ¿Quieres ser específico? No es a pedir cualquier cosa porque acuérdate que el universo te lo va a cumplir. ¿Qué experiencias quieres tener? ¿Sabes qué? Yo quiero ver las olas de Hawái. Acuérdate, específico, medible, alcanzable, orientado a resultados con tiempo. ¿Qué pequeñas cosas son importantes para usted? ¿Qué hábitos quieres cambiar? ¿Qué salud quieres tener? ¿Realmente quieres cambiar de carrera? ¿Quieres formar tu propia empresa? ¿Qué es lo que quieres lograr? Anótalo. Por favor, tómate el tiempo y anota 50 cosas que quieres No que piensas que puedes Y utiliza la metodología SMART Paso número 3 Agrupa lo que quieres por tiempo y por categoría Ya escribiste tus 50 metas, ¿verdad? Que sean 50, por favor Es muy importante que lo hagas, escríbelas Si ya lo hiciste, ok Vamos a empezarlas a agrupar Vas a agrupar todas tus metas poniéndole un 1, un 3, un 5 o un 10. ¿A qué se refiere esto? El 1 es un año, el 3 3 años, 5 5 años, 10 10 años. Por ejemplo, ¿sabes qué? Mi meta es pesar 75 kilogramos para abril del 2011. Eso es un año. Le vas a poner un 1 en un costado. Por favor, tómate el tiempo y empieza a escribir 1, 3, 5 y 10. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Ahora lo que vas a hacer es, en un costado de ese 1, 3, 5 y 10, vas a escribir una C, que es caridad, una F, que es de familia, una S, que es de salud, una T, que es de trabajo, una D, que es de dinero o financiero, como lo quieras ver, P, personal y e, espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pesar 75 kilogramos para marzo o abril de 2011. ¿Qué es? es? personal, ¿verdad? O puede ser salud. S si te suena más a salud, o P si es personal. Entonces empieza a poner la C, la F, la S, la T, la D, la P o la E. Paso número 4. Checa que tus metas estén balanceadas. Ya las enumeraste, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Vas a anotar en un cuadro sencillito, sencillito, dijo el argentino, sencillito. Un 1, que es las metas de un año y vas a poner cuántas tienes. Metas de tres años, cuántas tienes. Y metas de cinco años, cuántas tienes. Y metas de diez años, cuántas tienes. Hazlo por favor. Por ejemplo, si dentro de los 50 fueron 30 de un año, entonces tienes que poner un año, 30. ¿De tres años, cuántas fueron? ¿Sabes que de tres años fueron diez? Perfecto, le pones diez. Cinco años, ¿cuántos fueron? Fueron este. cinco. ¿Y diez años, ¿cuántos fueron? Fueron cinco. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. ¿Qué es lo que ves? ¿Están desbalanceadas? Ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¡Claro! Tienes que buscar balancearlas. Fíjense que dice Jim Ron, que tienes que buscar. Que siempre la vida te encuentre subiendo una montaña ¿A qué se refiere con esto? Tienes que tener metas a un año, metas a tres años, metas a cinco años, metas a diez años ¿Qué pasa si tienes nada más metas a un año y a diez años no las tienes? Pues es lógico Planeate, planea a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo Ok, no lo hagas en este momento pero tienes que darte el tiempo para empezar a balancearlas ¿Cuántas metas de caridad tienes? Tienes que hacer exactamente lo mismo ¿Cuántas metas de caridad? ¿Cuántas metas de familia? ¿Cuántas metas de salud? ¿Cuántas metas de trabajo? ¿Cuántas metas de finanzas? ¿Cuántas metas de espíritu? Todo lo que pusiste de C, F, S, T, tienes que empezar también a hacer una tablita. Vas a poner de caridad, esos mismos 50 metas que pusiste, ¿cuántas fueron? De caridad fueron 10. Oye, de familia, ¿cuántas fueron? Fueron 5. De salud, ¿cuántas fueron? Fueron 15. Perfecto, anótalas todas por favor, tómate el tiempo y hazlos en este cuadrito. Es muy importante que lo hagas, hazlo ahora ¿Ya lo hiciste? ¿Cómo se ve? ¿Hay muchas de dinero y pocas de salud? ¿Cómo crees que tienes que balancearlas? Por supuesto, acuérdense que el ser humano es un equilibrio Tenemos que estar en equilibrio constante, buscar el equilibrio Físico, mental, espiritual, económico Tienes que buscarlo Entonces, si te faltaron de salud, o si te faltaron de finanzas O si te faltaron de espíritu por favor, empieza a balancearlos. Tómate el tiempo y checa que tus metas estén balanceadas. Recuerda, si tienes un balance en tu vida, realmente eres rico. Balanceate, por favor. Paso número 5. Selecciona las tres primeras metas para un año, para tres años, para cinco y para diez. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar y vas a poner las metas de un año... La hoja la vas a partir a la mitad y vas a poner las tres principales metas a un año en un costado. Deja espacio del lado derecho, porque vamos a escribir cosas ahorita. Vas a hacer lo mismo con 3, 5 y 10. Hazlo ahora, por favor. Perfecto. Ahora, en un costado al lado derecho, por ejemplo, si tu meta a un año es pesar 75 kilogramos para abril del 2011, acuérdate, Smart, vas a poner el por qué. Esta meta en específico que seleccionaste es importante para ti. Acuérdate, cuando el por qué se vuelve fuerte, el cómo se hace más fácil. ¿Qué va a hacer para ti el cumplir esa meta? ¿Qué vas a cumplir con ellas? ¿Por qué es importante que pienses en el porqué de las metas? Porque entre más grande y poderoso sea el porqué de tus objetivos, el cómo para llevarlos a cabo se vuelve cada vez más fácil. Vamos a decir que uno de tus objetivos es tener una casa de un millón de pesos. Es una meta a tres años. ¿Por qué quieres tener esa casa? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La quieres nada más para que los demás la vean? Una de las claves de la magia de poner metas está en el detalle. En el drama, la historia detrás de la meta. Podrás pensar en tu nueva casa en términos de lo que es o lo que va a pasar adentro de ella. Va a ser testigo de los más importantes significados de tu vida. Más tarde, después de las dos o tres razones por qué un objetivo particular es importante para ti Crea y escribe una historia que responda a la pregunta del por qué en detalle Y escribiendo la historia, el drama destapará de tu de imaginación Es más, en el proceso, tu propósito va a llegar a ser más fuerte que el objeto La meta misma, el objeto es poderoso y va a ponerte en la batalla Pero el propósito es mucho, pero mucho, mucho más fuerte Acuérdate, tenemos que pagar el precio, pero el precio se vuelve fácil cuando la recompensa es grande. Si la promesa toma increíbles dimensiones, como la disciplina, ¿qué pequeño precio debemos de pagar? Acuérdense, dice Jim Brown, el propósito es más fuerte que el objetivo. Paso número 6. ¿En qué tipo de persona te vas a convertir? ¿Qué tipo de persona tienes que ser para cumplir tus objetivos? Me dice mi entrenador, ponte el objetivo de llegar a ser millonario. Y yo me pregunto, ¿por qué? La principal razón para ponerte objetivos es por el tipo de persona en el que te conviertes al cumplirlos. El pensamiento, el conocimiento, habilidades, determinación, fuerza y la disciplina que debes de desarrollar. La persona que debes de llegar a ser para llegar a la meta es realmente el valor. Puedes perder todo. Pero puedes recuperarlo muy rápido. ¿Por qué? Porque te vuelves una mejor persona. Este es el por qué debes de poner metas muy altas. Son los desafíos los que te hacen desarrollar el músculo. Una vez que te haces millonario, puedes dar el dinero. Porque el dinero no es lo importante. Es la persona en que te conviertes en el proceso de llegar a tu meta lo que es invaluable. ¿Han escuchado a Donald Trump? ¿Sabían que Donald Trump hace 10 años tenía una deuda de casi 2 mil millones de dólares? ¿Y dónde está Donald Trump ahora? Está en el top 5 de la gente más rica en todo el mundo. Hace 10 años él no estaba pobre. Pobre está en, estás menos 10 mil pesos. Estaba en menos 2 mil millones de dólares. ¿Pero qué pasó con él? Le dio la vuelta. ¿Por qué? Por el tipo de persona en la que es. Entre mejor persona te vuelves, mejor te va en la vida. Ser mejor es igual a tener más en todos los aspectos. Lo que es importante es que tu desarrollo personal no pare, nunca pare. Que el desarrollo de tu potencial total no pare, porque si para, te habrás detenido en tu vida. Hay una de dos en este mundo. O te estás muriendo o estás creciendo. ¿Qué está pasando en este momento en tu vida? Entonces, ¿qué pasa si tú haces un millón? ¿Debes de ir por el segundo millón? Por supuesto, por lo que vas a llegar a hacer mientras lo logras. Lo que necesitas es aventura, lo que necesitas son pruebas. Desafíos para ver si puedes multiplicar lo que tienes Y no dejar esta vida sintiendo que pudiste hacer más Busca siempre más Una de las razones para crecer y seguir creciendo Es cumplir las cosas en la lista Que esta te desafíe en llegar a ser una persona única de increíbles dimensiones No necesariamente a ojos de otra persona Pero en tus propios ojos Tú quieres estar bien contigo mismo Tú sabes lo que estás haciendo Ya sea que vayas hacia adelante o creciendo Esto es lo que hace la vida tan excitante porque tú sabrás si te mereces el aplauso, un reconocimiento, una satisfacción. Tú y únicamente tú lo sabrás. En el taller que damos de 12 horas en Universidad de la Calle, que puedes checar la página www.universidaddelacalle.com, damos talleres para que te conviertas en mejor persona. El taller de Liberando tu Poder sin Límites, desarrolla ese potencial en ti. Saca lo mejor de ti, te haces ser mejor. Paso número 7 Desarrolla tu plan Desarrolla un plan para tus objetivos Usa las siguientes preguntas para ayudarte a desarrollar un plan específico para cumplir cada una de tus metas más importantes Por ejemplo, anota conocimiento ¿Qué conocimiento específicamente debes de adquirir para poder cumplir con tus objetivos? ¿Cuál es la mejor forma de adquirirlos? Habilidades ¿Cuáles habilidades específicas debo de adquirir para poder cumplir mis metas? ¿Cuál es la mejor forma de adquirirlos? Recursos. ¿Qué recursos específicos debo de adquirir para poder cumplir mis metas? ¿Cuál es la mejor forma de adquirirlos? Gente. ¿Qué personas en específico debo de conocer para poder cumplir mis metas? ¿Cuál es la mejor forma de conocer este tipo de gente? Capital. ¿Qué capital financiero es requerido para cumplir esos objetivos? ¿Cuál es la mejor forma de adquirir este capital? Tiempo. ¿Qué secuencia de eventos es requerida para poder cumplir con estos objetivos? ¿Qué herramientas puedo utilizar para poder medir estos objetivos? Acuérdate, tienes que desarrollar un plan. Conocimiento, habilidades, recursos, gente, capital y tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vas a agarrar una de tus metas. Por ejemplo, si tu meta es... Pesar 75 kilogramos para abril de 2011 Vas a hacer un espacio ahí en la meta O vuelve a anotar en otra hoja, no importa Vas a poner 5 actividades que vas a empezar a hacer ¿Qué vas a hacer? A poner 5 actividades que vas a empezar a hacer Por ejemplo, si tu objetivo es pesar 75 kilogramos para abril de 2011 Acuérdense, SMART ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer? Por ejemplo, número 1 Sería tomar dos litros de agua. Perfecto. Diariamente tomar dos litros de agua. Esa sería una de las actividades. Segunda actividad, ¿cuál sería? Hacer una hora de ejercicio diaria. ¿Se fijan? Diario. Tercero, comer por lo menos cinco frutas y verduras diarias. Diarias. Esa es la clave. Tienes que ponerlas, cuáles son las tareas, pero diarias. Cuatro, si no tienes ni idea de cómo bajar de peso o cómo llegar a tu peso correcto, mejor dicho, es ir con un nutriólogo el día lunes. Si estás a domingo vas a poner, ir con el nutriólogo el día lunes. Ahora, si sabes cuáles son las cinco actividades, pon las cinco actividades para las tres principales metas que pusiste para 1, 3, 5 y 10. Acuérdate, es, tienes que hacer tu plan, tienes que ejecutarlo, tienes que medirlo y tienes que mejorarlo. Ese es el círculo de mejora continua. Elabora tu plan, ya lo tienes, ¿verdad? Siguiente paso es Ejecútalo Es muy importante que ejecutes tu plan Mídete Acuérdense, dice Henry Ford Lo que no se mide no se mejora ¿Qué pasa cuando te median en la escuela? ¿Qué pasa cuando te miden en el trabajo? Por supuesto que saca lo mejor de ti Mídete constantemente Y mejora tu plan Si tú ves que hay alguien más que esté dando los resultados Que tú estás buscando Empieza a copiarlo Júntate con él Dice Jim Rohn que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Si tu objetivo es pesar 75 kilogramos para abril de 2011, júntate con gente que logre sus metas en cuanto a ese rubro. O sea, con gente que haga ejercicio, con gente que coma saludablemente. Y mejora constante, constante, constante. Paso número 8. Crea. Y lleva contigo tus metas en tarjetas de papel o tarjetas, este, cartulina, tipo cartulina, o en tu teléfono, puedes meterlo en tu palma, en tu Blackberry, en notas dentro del celular, en tu computadora o donde sea, pero cárgalas contigo. ¿Para qué? Esto aumenta tu efectividad aumentando tu enfoque. Entonces, ¿qué vas a hacer? Compra unas tarjetas para escribir tus metas. O como te dije, en la computadora. Este, ponlas en todos lados. En todos lados. Puedes ponerlas en tu celular, en tu Nextel, en donde sea. Tienes que traerlas contigo todo el tiempo. En donde sean, donde las veas, en el pared, en el techo de la cama, donde necesites. Es muy importante que te las sepas de memoria. Tienes que revisarlas por lo menos 10 veces diarias. Sueña con ellas. Enfócate completamente. Y sabiendo que es imposible que falles. ¿Tienes tiempo libre? ¡Revisa tus metas! En lugar de estar... Viendo la televisión o si estás esperando en alguna junta, ponte a revisar tus metas constantes. Estés en donde estés. Por eso es importante que las tengas escritas por todos lados. En el carro, cuando estás parado en el tráfico, que estás esperando un semáforo, en el celular, en tu computadora, donde se necesite. Recuerda, cárgalas siempre contigo. Dos, revisa 15 minutos antes de dormirte y 15 minutos después de despertarte tus metas. ¿Por qué? ¿Cuándo es cuando el subconsciente está más abierto? Antes de dormirte y después de despertarte. Tú lo grabas, quieras o no quieras lo grabas. Vas a lograr grabarlas en tu subconsciente y las revisas 15 minutos antes y 15 minutos después. ¿Qué pasa cuando 15 minutos antes de dormirte las revisas? Vas a soñar con ellas. Te lo prometo, a mí me pasa constantemente. reviso mis metas y toda la noche sueño con ellas. Dice Donald Trump en su biografía. Yo reviso mis metas exactamente a levantarme para estar enfocado durante todo el día para cumplirlas Y realmente te vuelves una máquina O sea, subconscientemente te programas y lo único que estás haciendo es pensar en tus metas, pensar en tus metas, pensar en tus metas Eso es lo que hacemos en el taller de 12 horas Te ayudamos a programar completamente tus metas dentro de tu cabeza Te hacemos una deslavada de cerebro completamente y lo que hacemos es programarte con tus metas Paso número 3. Siéntate todos los domingos, o puede ser los lunes o los martes, el día que tú decidas, en la tarde, con tu plan personal de metas y escribe una lista de las más importantes cosas que necesitas hacer en la semana en el otro lado de las tarjetas. Puedes escribir también lo que hicimos en el paso anterior, ¿verdad? de revisar las actividades de cada una de las tres principales metas. Siguiente. Identifica las tres tareas más importantes. pones prioridades a tus tareas. Si ya tienes tus metas, tienes tus cinco actividades, ponlas por prioridad. Recuerda, enfócate en las tarjetas, cárgalas en tu bolsa, en tu pantalón todo el tiempo. Toma las tarjetas y obsérvalas, ya sea en las tarjetas, tu celular, tu computadora. Pregúntate, constantemente, ¿estoy trabajando hacia mi objetivo más importante de la semana ahora? Si es afirmativo, continúa. Si no, corrige inmediatamente. Recuerda, es muy importante que las estés revisando constantemente. ¿Por qué? ¿Ustedes sabían en la industria automotriz, que es una de las industrias más demandantes que hay? ¿Por qué se revisa cada 15 minutos, cada 10 minutos las metas? Para que la gente esté enfocada. Entonces, ¿qué pasa si en la industria automotriz se pierde un minuto de producción? Se pierden millones de dólares. Lo mismo es contigo, tu tiempo es muy valioso, revísalas constantemente. Para eso es, para que no tengas tiempo de estar perdiendo tiempo. Eso es lo importante de estar revisando tus metas constantes. Recuerda, si es afirmativo, continúa. Si no, corrige inmediatamente después de que estés checando tus actividades. Marca las tareas que cumples durante la semana y actualiza las tres actividades conforme sea necesario. Guarda tus cartas de enfoque para asistir tu planeación de los domingos y para crear nuevas tareas. Acuérdate, este es un método de mejora continua. Cada que cumples una meta, ¿te tienes que quedar con esa? Por supuesto que no. ¿Ya ganaste un millón de pesos? ¿Qué tienes que hacer? ¡Ve por el segundo! Actualiza tus metas constante. Una vez a la semana, constantemente tienes que estarlas actualizando. Una vez a la semana, cámbialas si necesitas porque ya las cumpliste. Paso número 9. Crea tu tablero de visión. Dice Albert Einstein. La imaginación es lo más cercano a la realidad que existe. ¿Qué es un tablero de visión y cómo puede ayudarte? Un tablero de visión son tus metas en imágenes y colores. Eso es lo que realmente es un tablero de visión. ¿Sabías que el ser humano pensamos todo el tiempo en imágenes y colores? Vamos a hacer un ejemplo. Piensa en una manzana. Piensa en una manzana. ¿En qué pensaste? ¿En rojo o en verde? Claro, fue en alguno de los dos colores. Y pensaste lógicamente en la forma de la manzana. Eso es el momento creativo que tú debes de utilizar diariamente para que cumplas tus metas. En eso te va a ayudar lógicamente el tablero de visión. ¿Cómo funciona el tablero de visión? Simplemente observando las imágenes, palabras y símbolos que vas a colocar en tu tablero. Con eso vas a activar tu formación reticular. Esta es la parte de tu cerebro responsable de llevar las cosas a tu conciencia que son importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si un amigo tiene un carro deportivo rojo, un Lamborghini, y te lo muestra? Lo que va a pasar es que tú vas a empezar a ver carros Lamborghinis rojos por todos lados. Ahí estaban. El detalle es que tu cerebro no los veía. Uno de los mejores libros acerca de este tema es Visión, 10 pasos para diseñar la vida de tus sueños, por Luciana Capiccioni. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan? Pues es muy sencillo. Es, se utiliza cartulina... Se utilizan tijeras, se utiliza resistol Música suave La música suave es muy importante Tiene que ser sin lenguaje ¿Por qué? Acuérdense Las palabras activan el lado izquierdo del cerebro Lo que vamos a utilizar es el lado derecho del cerebro Que es el creativo Entonces necesitamos música suave Música relajante Y el último punto y el más importante que necesitas de materiales Es usar tu imaginación Lógicamente para poder utilizarla Para poner tus metas en imágenes y colores Ok, ¿cuál es el proceso? Paso número uno, reúne tus materiales y encuentra un gran espacio para extenderte. Puede ser en una mesa o en el piso. Aquí necesitas espacio para ti. De preferencia tienes que estar solo haciendo tu tablero de visión. ¿Por qué? Recuerda, si hablas con alguien, activas el lado izquierdo del cerebro. Aquí lo que necesitamos es activar el lado derecho. Tienes que explayarte completamente. Tienes que estar relajado, escuchando la música. Ese es el paso número uno. Paso número dos, enfócate. Antes que cortes una sola imagen de las revistas, enfócate en lo que quieres. Coloca tus manos sobre la cartulina. La manera más fácil es que coloques tus manos en medio de la cartulina y te preguntes, ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Cuál es mi misión? Porque eso es lo que va a ir en el centro. Solo relájate y estarás sorprendido de lo que viene a continuación. Paso número tres, crea una frase central. Tienes que crear una frase central que determine cuál es el motor de tu vida. O puedes poner una meta principal, pero tienes que ponerlo en forma de frase. ¿Para qué? Para que encuentres una imagen cuando ya estemos buscando en las revistas. ¿Cuál es tu mayor deseo? Tener más amor en mis relaciones. Puedes ponerlo de esa forma, ¿eh? todavía no se tiene que poner la meta específica. Más facilidad en mi vida financiera, mayor paz personal, dirección en mi cambio de carrera... Pon la frase, aunque no sea con la metodología SMART, ponla en medio. Eso es lo que te va a mover. Por ejemplo, para mí mi misión es cambiar México. Entonces eso va en la frase central de mi tablero de visión. Mi misión es cambiar México y servir. Entonces eso va ahí. Lógicamente va a ir una imagen relacionada a mi frase principal. Ahora sí, paso número cuatro. Busca imágenes y palabras. Tienes que buscar en toda la revista. Lo que vas a hacer es rasgar las hojas, vas a encontrar... Un tema en particular del cual quieras hablar relacionada con tus metas y vas a empezar a cortar hojas. Agarra las hojas. Es muy importante que te claves y te enfoques únicamente en tus metas. Es importante que busques únicamente las imágenes que vas a necesitar para tu tablero de visión. Empieza a cortar las hojas, no te claves mucho, no necesitan ser las imágenes exactas, las puedes ir cambiando poco a poco. Paso número 5. Tienes que empezar con el proceso de selección. Después de haber juntado una buena pila de imágenes y palabras Comienza el proceso de selección final Recuerda tener únicamente música suave Sin palabras que estén reproduciendo y no hables Escoge cada punto y pregúntale a tu corazón ¿Encaja esto con mi frase central y con mis metas? Paso número 6 Escoge la imagen que mejor represente tu frase central Esto realmente no tenemos que darle muchas vueltas si tu misión es servir, pues encuentra la mejor imagen que represente ese punto. Paso número 7. Empieza a recortar las otras imágenes y palabras. Es mejor tenerlas todas recortadas antes de que empieces a colocarlas. Pues unir diferentes palabras y hacerlas decir lo que tú quieres que digan es bastante complicado y te vas a ir dando cuenta conforme lo vayas haciendo. Paso número 8. Juega con la ubicación antes de pegarlas. Acuérdate que esto es como tu Picasso. Lo que vas a hacer es empezar a pegarlas y que te llenen a ti Realmente esto se llama mapeo mental Lo que tienes que hacer es que todas tus metas estén estructuradas de cierta forma Alrededor de tu misión o de tu frase central Recuerda, se tiene que ver bonito para ti O te tiene que gustar a ti Paso número 9 Después de que ya las hayas colocado Y que te guste la forma en la que están colocadas Comienza a pegarlos una vez que realmente estés complacido, pégalos. Paso número 10. Contempla tu creación. Solo siéntate y contempla tu tablero de visión. Asimila todos los bellos símbolos de tus deseos. Tú puedes tomar este paso a lo largo del día con diferentes imágenes en el tablero. No tiene que ser en el momento que lo hayas terminado. Si hay alguna cosa que no te gusta, empieza a moverlos. Ahora, hay técnicas también que en lugar de ponerlo en, sobre una cartulina y pegarlo, lo pones sobre un corcho y pones tachuelas. Eso también es una muy buena técnica, ¿verdad? la puedes utilizar. Paso número 11. Pon tu tablero de visión donde puedas verlo cada día. Yo el mío lo tengo en el techo del cuarto de mi cama. ¿Para qué? Para todos los días antes de dormirme, contemplarlo. Todos los días en la mañana al despertarme, contemplarlo. ¿Qué hace eso? Constantemente hace que mi cerebro esté pensando sobre mi tablero de visión y sobre mis metas. El paso número 12. Disfruta de tu tablero de visión y ve los milagros que van a empezar a ocurrir en tu vida. Paso número 10. Repite esto cada año. Si no lo has escrito es porque ni siquiera lo has pensado. El próximo año ¿qué tienes que hacer? Entre el día 25 de diciembre y el 1 de enero es seguir el proceso completo otra vez. Usa este manual y repítelo. Tú vas a encontrar muy útil el completar los primeros pasos para el próximo año antes de que veas lo que escribiste el año pasado. Recuerda, este es un método de mejora continua. Tienes que estar constantemente mejorándolo, constante. Puedes esperarte a final de año o lo ideal es que lo estés haciendo semana con semana, mes con mes. Que tú cheques tus metas y hagas una planeación profunda Este proceso de poner metas va a cambiar tu vida Si tú haces realmente el esfuerzo consistente de pensar A través de lo que necesitas hacer Y enfocas tus energías en cumplirlos Hazlo constante Hazlo mes con mes Hazlo semana con semana Cada que lo necesites Y cada que cumples una meta Ponte metas más altas Vamos a dar un último repaso ¿Cuál es el paso número uno? Muy bien. Escribe tus metas más importantes que has cumplido. Reconócete. ¿Cuál es el paso número dos? ¿Ya te lo estás aprendiendo? Muy bien. Es, utilizando la metodología SMART, escribe qué es lo que quieres, no lo que piensas que puedes. De aquí a los próximos 10 años. Paso tres. Agrupa lo que quieres por tiempo y por categoría. Paso 4. Revisa que tus metas estén balanceadas. ¿Cuál es el paso número 5? Selecciona las tres principales metas y añade razones por qué debes de hacerlo. Paso 6. ¿En qué clase de persona vas a llegar a convertirte cuando cumplas tus metas y objetivos? Recuerda, si una de tus metas es ser millonario, no debe ser por el dinero, sino por el tipo de persona en la cual te estás convirtiendo. Paso 7. Desarrolla un plan para tus objetivos. Ejecútalo, mídelo y mejóralo. Paso 8. Crea y carga tus objetivos contigo todo el tiempo. Revísalos 15 minutos antes de dormir, 15 minutos después de despertarte. Revísalos por lo menos 10 veces durante el día. Tienes tiempo, revísalos. Paso número 9. Crea tu tablero de visión y obsérvalo constantemente. Y paso número 10, repite el proceso cada año. Constante, constante. Ya que tienes todos los pasos, recuerda que poder es igual a información más acción. Ya tienes todas las herramientas que los empresarios y las empresas exitosas utilizamos para poder cumplir nuestras metas. Lo único que te falta es que acciones.